que pone punto final a las navidades más largas del mundo. Les saluda Ulises Rodríguez y estaré con ustedes presentándoles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy sábado 21 de enero de 2023. Los mismos serán certificados por la auditora Blendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio.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 Tome su boleto en mano, que hoy podría ser un nuevo millonario con Powerball, que esta noche tiene 473 millones de dólares, así como lo escucha. Hoy es tu oportunidad de ganar y Loto Cash sigue acumulando. Ya son 600 mil dólares que se juegan este próximo lunes y te los puedes llevar a casa sin anualidades, al igual que la doble revancha que está en 140 mil dólares. Juega y deja que Lotería Electrónica cambie tu comienzo de año.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 Segundo número es el 0. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 6-0, el 60. Y pasamos a Pega 3. Boleto en mano si jugaste Pega 3 y mucha suerte. Primer número es el 5. Segundo número es el 2. Y tercer número es el 1. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 521, el 521. Y concluimos con Pega 4. Mucha suerte. Pendiente que viene el primer número de Pega 4. Y es el 5. Segundo número. Es el 0. Tercer número. Es el 8. Y cuarto número... Es el 9, el número ganador de Pega 4 de esta noche es el 5089, el 5089. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Sigan disfrutando del fin de semana, nos vemos el lunes próximo a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por San y San Juan, Mayagüez, y WSTTV San Juan Ponce Mayagüez. Como les dije anteriormente, esta semana tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con nuestro solista, con Jorge Federico Osorio, y quiero por favor presentarles esta entrevista. Veamos.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 siempre queda el misterio, creo que esa es la palabra clave para esta, esta obra, además de que muy, muy, pues muy, digamos, como que muy cercana a todos nosotros, yo siento, y, y en muchos lugares con mucha pasión si sí, no importa que hayan pasado cientos y cientos y cientos no. de años, nosotros los latinos no, no. siempre sentimos a España como la madre patria. Sí, exactamente. Sí. Siempre será sí. así. Uh -huh. ¿Usted vive y ahora? además por, por la calidad de la música, es pues, <ríe> algo sí. extraordinario realmente. Usted reside y trabaja mayormente en el área de Chicago, pero viaja sí. alrededor del mundo sí. para sí. interpretar su música. Sí, realmente de, de Chicago, pues ahí es mi base. Ahí, bueno, ahí vivo, llevo ya 16 años. También do, doy clases en la universidad. Y de ahí me vuelvo para, para todos lados. ¿Y desde qué edad comenzó a tocar el piano? Bueno, yo comencé la música con el violín. Oh. Y toqué violín y piano. Oh, wow. Hasta los 11, 12 años. ¿Y ahí tuvo que decidir? Y ahí decidí.